Iturbide era un joven de 16 años de Zugaramurdi que era, normalmente trabajaba de pastor pero ocasionalmente también era contrabandista y normalmente a la contrabando solía haber dos guardias civiles y aquella, aquella noche en la que salieron él y sus dos amigos había cuatro guardias civiles, o sea que probablemente les estaban esperando. A mí me han solido decir que, que le dieron algún y cuando llegaron allí les dieron alto, ellos salieron corriendo y les dispararon a matar. Uno, Miguel Mari tuvo la, la peor suerte, cayó muerto, y los otros dos, dos hermanos pudieron escapar. Documentos he llegado incluso a pedir a la Guardia Civil, a ver si te había, tenían algún atestado o algún... Pero ya me dijeron que en Elizondo, de que si no iba con un juez y con una orden, que no iba a dar absolutamente nada y testimonios, pues ahora es cuando la gente empieza a hablar, cuando ya ha perdido un poco el miedo y han pasado ya los años, ya el Guardia Civil ya ha muerto también, es cuando la gente empieza a hablar. Entonces, pues, pues sí que he podido tener testimonios y, y gente que me no ha querido contar cosas. También he encontrado gente que no, que no quiere hablar, que decían que sabían muchas cosas pero que no querían hablar todavía. Y bueno, se da el caso que en el pueblo pues, una familia de las que, por las poderosas, pues era la que estaba tenía familia política con las guardias civiles, entonces pues un poco eso, se mantiene el miedo. Y en el ayuntamiento también, tampoco quien colaborar en nada, porque uno de los concejales es familia política del de, pues, asesino. El caso es que ha sido... ...no por abrir heridas ni por nada... Eh, ...ha sido por una promesa que hice a una chica... ...que me contó la historia hace unos 10 años... ...y le prometí que algún día intentaría sacar a la luz la historia... ...y me encuentro un poco cumpliendo esa promesa... ...y más que abrir heridas... Eh, ...es cerrar heridas por, por lo que se ha visto en el pueblo... ...cómo, cómo ha respondido la gente... ...cómo apoya, apoya a la gente a la familia... ...un apoyo que antes... No, la habían negado o no lo habían podido dar, pues ahora para la familia, por lo menos, ha sido cerrar alguna herida que otra. Pues recuperar la memoria, yo para mí personalmente, es muy necesario porque yo he vivido eh, las cosas que me contaba mi padre de, de la niñez, de la guerra civil, de la, cómo lo pasó porque él era un niño. Las, las, las, las cosas que les, les ocurrió y para mí ha sido el poderlas llevar a la luz también ha sido todo un, algo muy importante para mí y como en este tema en otros muchos temas de, de alguna forma recurro muchas veces a, a la memoria de, de personas fallecidas o de, de, de historias que han pasado que la realidad no, no es la misma que, que nos han, han querido hacer ver yo creo que, de alguna forma, la historia hay que reescribirla, o hay que dar voz a los que no han tenido voz en, durante muchos años.